¡Ey! ¿Qué pasa gente sexy? Del su internet, el Pablo de Escoces. Buenos días, amigos. Porsters 2. Que como ven, estamos con el especial 206. No, 8 suscriptores estamos este día. Justamente el 2 de octubre. Sí, sí. Bueno, vamos a jugar unas partidinis, Y cuando estemos en una partidini, seguimos en la partida. Chicos chicos Tengo una polla muy grande Ay no perdas que está grabando carnal está grabando no mames No mames, no dije nada No dije nada chicos No estaba cantando ninguna canción Como ven estamos en la partidini En el jueguini con lo que es muy juguetini Eh, soy genial Cantandito es que no me no hace sé nada Bueno chicos, esto prácticamente estoy viendo Estoy probando esta modalidad, es nueva eh, Si hay ruidos de fondo De groserías, mamadas, todo esto no, es, no soy yo Vamos a ver quién hay que matar A todos A todos los malos O sea, los desgraciados hijos de puta Ok, a ver, rápidamente le bajo el sonido Porque lo oigo muy fuerte A ver, listo, así Venga, venga, venga chicos bueno chicos, vamos a hacer este episodio muy cortito nada más quería platicarles de que Gracias por haberlo conseguido Hemos conseguido los 200 suscriptores Y pronto tengo un mensaje que decirles que Voy a ser Partner de TGN Sí, lo sé, de TGN No, no me crean. creas No me creas Voy a ser partner de TGN Chicos, eh, próximamente Y... Eh y no sé si se oye todos los gritos de mamadas que están diciendo pero si se oyen lo lamento no me puedo evitarlo bueno chicos como estaba diciendo bueno chicos estoy diciendo muchas. bueno chicos oh, bueno ya... ah, gracias gracias compañero deja de curarme por favor ya tengo mucha vida por favor oh, oh. ¡Oh, oh, oh, oh, oh! Belga Belga bueno, chicos, como decimos, voy a ser partner de TGN, sí. No mames. ¿En serio? No. Sí, madre. Sí, sí, mamá. Mercurio, ¿qué mamadas estás diciendo? No sé. No sé, es que estoy emocionado de que voy a ser partner de TGN. Justamente. Y, como ven, estoy esperando muchas bazookas. ¡Juego, vamos eh, Como ven, sí, estoy para ese partner de TGN. La de la. la. Próximamente, en unos días ya seré para el G.N. como les había dicho. Eh, otra cosa, eh, ¿qué, qué, qué, qué, qué iba a decir? Ahora es que se me va la cosa con lo que estoy concentrado, es que es muy difícil de hablar y al mismo tiempo ver dónde están todos los jugadores, la verdad. Ah, sí, cierto. Tengo que presentarles a un amigo muy querido, muy reconocido. Se llama. Panchito el del barrio ¿cómo la ven, te quedas de what WTF En serio, no MAMES Uy que la hagas. Sí, les tengo que presentar a mi amigo Panchito Ay, me matan, gracias hijos de puta Bueno chicos, aquí estamos otra vez Como les estaba diciendo, morí, la la la xd Perdí, ya lo sé, se mueren todos Con mis bazucados, La la la xd bueno chicos como les iba diciendo les iba a presentar a una, un amigo muy querido que va a salir en algunos videos porque es aceptado Ay no, no médico Bueno, él es, los dejo con nuestro amigo, el que se presente A ver, a ver, Panchito del barrio, vente, vente Vente, vente, vente, vente, vente, córame, cúrame, cúrame, cúrame. cúrame. Bueno, les voy a presentar a Panchito del de barrio. A ver, Panchito, ven, ven, ven, ven, amigo, ven, compañero. Sí, sí, amigo, ven, ven, ven. No importa, ya, ya, ven, ven, ven. Sí, a ver, a ver, ahí les dejo. Hola amigos, aquí estoy, aquí estamos con Panchito del barrio. Ojo, oh, oh. Pues el mexicano prospera. Aquí ah, está. Okay, no. Aquí estoy el amigo de Mercurio 309, A tomar las biches. Ah, XB. por Pues el mexicano prospera, pinches putos de mierda. Ay, qué hueva No mames, me estoy cogiendo los pinches huevos No mamas No, si sí mamo No Pinche culero Bueno, bueno, bueno, bueno Ya deja de ser mamadas Coen, Me estoy presentando de que soy el amigo preferido de Mercurio Y que me muero al caerme del pinche barranco de mierda Pinches boludos de mierda No mames, me el voy no, no, no, por favor, no. Aquí, a partir de aquí, perdí la cabeza por haberme dado drogas, ¿ok? Es aquí. Vamos con el siguiente. Bueno, chicos, ya estoy aquí de nuevo. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> ya, me no mames, ¡Pinche, come los pinches huevos, cabrón. Ah, no mames. Me estoy muriendo, güey. No mames. Ay, ay, no. ¡Ay, así. No, no mamos. No mamos. No mamo, ayúdeme. No, no, no, no mamo. No. Hola chicas aquí espero que les haya gustado el video recuerden que este video no fue para ofender a nadie o sea que nada like favoritos suscríbete y adiós.